todos los días buenos se volvieron tristes Vivo en un mundo lleno de infelices Poniendo cara falsa de que siempre son felices Ven a 16 años y siento que mi vida está podrida Si no van a morir mi muerte ¿Por qué coño quieren vivir mi vida?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 estar metas. Eterna pesadilla y yo abrí esa puerta Quisiera volver al pasado Ver exactamente qué ha pasado Quisiera poder volver a vivirlo Encontrar el problema y corregirlo No que quiero mucho al final lo tengo poco Al final ya entiendo que lo tengo poco Solo tengo ganas de ser feliz Pero es todo estar sin ti Igual que escuches mil veces mis canciones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 Tenerte en mi mente me cansa. Y dime eh, Que ya no quieres verme eh, Y que no El amor no existió Este dolor nunca descansó. Ed McGregor, que te has matado, es un motherfucker, man. Body Bennett. Mira a todos lados, ahí estás, no te dejo de pensar. De mi cabeza no puedo escapar y Estos recuerdos que me hey, baby, acaban de atrapar man. Y si no está wow, oh, y si no está wow, oh, no, Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no está no, y si no está no. no oh. Que jodidos no verte al despertar Te quisiera mirar, te ¿de puedo dejar de amarte suelo extrañar Quisiera tu labio besar, quiero tomar tu mano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 Vete, necesito aquí Perdí la cuenta de noche sin dormir Pero amarte más que a mí Me lo tengo que prohibir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 que tengo a mí me dan igual Y si no estás, no, y si no estás no, oh, Qué jodido no verte al despertar Y si no estás, oh, y si no estás oh, oh, Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, no, oh, y si no estás oh, no, oh, Qué jodido no verte al despertar Que esto empezó El amor para mí ya se terminó Mejor lo dejo en una canción Odio tus mensajes malditas notas de voz Diciendo que estás ebria Y me dices mi amor Pero cuando estás sobria No existo yo Solo cuando estás mal Me llamas al fondo. Pero cuando te diviertes cuando desapareció Y yo por ti te adolaría se enamoró, he dejado de extrañar, no sé si estoy mal yo, me enamoré de ti, todo de ti cambió, el amor se convirtió en dolor, no sé qué pasa entre nosotros dos, y yo por ti todo lo haría, yo por ti todo lo hice, te pensando que no dolería, estaba cayendo en tu Super nunca imaginé que me ibas a volver y yo por ti tu nariz Mañana y no estás aquí. No estás conmigo en la cama. No te importa que me tuviera que ir. Estás en el club con alguien más. Te llamo y te llamo y no quieres contestar. Estás en el club gozando con él. Te llamo y dices que pare de joder. Fuck love. En el club gozando con él Te llamo y dices que pare de joder No me dejaré y por tu desamor Como me sentía nunca te importó En este juego de dos El que falló no fui yo Estás en el club con alguien más Te llamo y te llamo y no quieres contestar Estás en el club gozando con él Te llamo y dices que pare de joder Fuck love Love, y tú disfrutando en el club Fuck love, fuck love, y tú disfrutando en el club. Ojalá tuvieras idea de cuántas noches lloré, cuántas noches te soñé Ojalá tuvieras idea de lo mucho que por ti sacrifiqué Fuck love, fuck love, y tú disfrutando en el club Fuck love, fuck love Estoy disfrutando en el club. Folk love, folk love, Estoy disfrutando en el club. Estoy disfrutando en el club. Estoy disfrutando en el club. Desde que no estás aquí Y estoy sin ti Estoy sufriendo, llevo un año sin dormir Nunca me había sentido infeliz Mi guardo se inundó de lágrimas Desde que no estás aquí No puedo seguir así Saturno, por alejarme no me culpo, porque sé que estoy dispuesto a sacrificar cosas que tú no. Y sigo aquí, ya, pensando was, en ti y en todas la para en yeah, mí. Dentro de poco en la muñeca, yeah. Richard Mee yeah. En la Cherokee, dando, dando vueltas por ahí Por ahí, nos escapamos, por ahí Sigo aquí, ya. Yeah. pensando yeah. en ti y en todas las poca de mí yeah. Dentro de poco en la yeah. muñeca, yeah. Richard ya. Yeah. En la Cherokee, yeah. dando vueltas por ahí Por ahí, nos escapamos, por yeah. ahí Ya. Yeah. Estoy cansado de buscar yeah. y no yeah. termino de encontrar yeah. Alguien como tú que no me termine porque ya me aburro de hablar ya no me quiero cortar, tampoco te quiero mirar. Mira el pasado y existen heridas que yo no he podido solo curar. Solo es conmigo. Nos escapamos, nos comemos y solo amigos. Todavía te recuerdo y los anillos. Estaba enamorado y veía en brillo, veía en brillo. Solo es conmigo. Nos escapamos, nos comemos y solo amigos.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 se inundó de lágrimas desde que no estás aquí I feel alone. I need you to remember your cheek. Nine one one. I feel alone.